Yo, cuando estaba haciendo esta presentación, esta es la primera vez que lo hago, estaba encima de Rusia a 40 mil pies. Estaba en Bangladesh y cuando regresas de Bangladesh a Estados Unidos, tienes que pasar por Rusia, Ártica y de ahí bajas Canadá a Estados Unidos. Eh, pero me sentía muy inspirado eh, estando en el avión. Y dije, ¿qué será lo más importante de comunicar el día de hoy a emprendedores? Y creo que eh, yo ya no estoy metido en el día a día de Cofiltro Entonces, cuando uno ya no está metido en el día a día de la operación, se ve con más claridad qué fue lo que lo llevó realmente al éxito. A ir de una fundación que teníamos un presupuesto de 250 mil dólares al año, llegamos a 2 mil familias con agua potable, a una empresa que va a facturar más de 10 millones de dólares este año y ahora más de 300 mil familias en Guatemala. Entonces, ¿qué fue, ¿Qué fue lo que hizo? Va porque la fundación y muchos emprendimientos también como que pasan muchos años sin escalar y las personas empiezan a cansarse. Entonces, yo dije, voy a tratar de resumir en el caso de conflicto qué fueron esas tres cosas y creo que eso va a trasladar Alguna eh, tips para todos los emprendimientos que ustedes van a hacer. Si hubiera hablado de los fracasos, pues no habría suficientemente tiempo para... Eh, porque fracasamos mucho al principio. Pero mejor hablar de qué, qué fueron las tres cosas que realmente nos, nos llevó al éxito. Y lo primero es dimensionamos bien. ¿verdad? Yo, cuando, cuando era parte de la fundación, eh, Nadie sabía cuántas familias estaban sin agua potable y no sabíamos qué porcentaje estábamos atendiendo cada año. Entonces yo cuando digo, bueno, esto ya no puede funcionar como fundación, lo tenemos que hacer como una empresa de impacto, yo dije, bueno, ¿cuántas familias no tienen acceso a agua potable? Y hace 10 años era unión millón, datos de gobierno, de UNICEF, habían como cuatro fuentes y... Por ahí estaba la cosa. Entonces, cuando uno dimensionas, vas a hacer una arquitectura que te va a llevar a tratar de llegar cerca a resolver esa problemática. El número dos es, decidimos ya no tomar donaciones, financiar todo por clientes. Y la verdad, eso es lo lindo del emprendimiento. ¿va? El enfoque es, hay billones de dólares dentro de las cuentas de todos los clientes en Latinoamérica y por qué no tratar de buscar el dinero ahí y no buscarlo en asistencia de gobierno, donaciones, etcétera. Entonces eso fue eh, clave y tercero es autogestión, la manera que nosotros manejamos las personas dentro de, de Ecofiltro. Así que eso fue eh, lo primero que hicimos. En Guatemala tristemente tiene mucha agua, pero la mayor, la mayor cantidad de las fuentes están contaminadas con E. coli. Entonces por eso hay mucha infección intestinal. Entonces por toda mi primera acción era poner eh, pancartas por todos lados, que todos empiecen a visualizar, tener filtros en todos sus hogares ¿va? y creer que iba a ser posible nosotros resolver esa problemática. Y cuando uno dice, mira, vamos a llegar, yo, yo le puse eh, fecha y año, ¿va? vamos a llegar a un millón de familias en tal año. Y cuando haces eso y dimensionas bien, pues vas a invertir en grande. ¿va? Esta fábrica que está en Antigua, ya llevamos más de 2.5 millones de dólares invertidos. Pero desde el inicio hicimos el diseño para que fuera una fábrica que pudiera producir miles y miles de filtros cada día. Así que eso es, es tan importante. Y cuando uno tiene una visión clara, agresiva, atraes personas de calidad que se van a sumar al barco y se van a ir contigo para, para eh, resolver ese desafío. Y es muy importante al inicio... Va acordarte que las fundaciones y los ONG's dependen de regalos. Así era la fundación de mi familia. Y es muy paternalista y crea mucha dependencia. Y no, yo, yo, yo me di cuenta desde el primer año en la fundación que no había suficientes donaciones para llegar al millón de familias que necesitaban agua potable. Pero más que todo la parte humana, yo miraba en Sololá, donde visitaba, donde había muchos ONG's, las personas solo llegabas ahí y estaban esperando que le iban a regalar. Y mirabas esas, esas comunidades que con esa mentalidad uno decía nunca van a avanzar esperando el siguiente regalo. Así que para nosotros era muy importante eh, llegar con las familias más pobres y verlos ya no como objetos de lástima, sino como clientes potenciales. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta, si uno tiene esa interacción, ya no llegar como Santa Claus a regalar las cosas, sino uno sentarse con ellos, entender eh, la realidad de estas familias y entender cómo desarrollar una comunicación que los lleve a ser clientes de su producto. Y mira qué linda esa foto, la persona sacando dinero de su bolsa y pagando por un filtro. Y... Hoy en día ya no es tan innovador, pero hace 10 años, donde todavía era muy fuerte el mundo de ONGs con el agua, las personas, hasta si uno lee los posts hace 10 años, que yo era un explotador, que cómo me iba a aprovechar de las familias pobres, y era muy difícil seguir con una estrategia muy diferente a lo que estaban haciendo todos los demás. Pero yo decía, mira, yo no estoy explotando a nadie, quiero resolver el problema. Y solo si miro a estas familias como clientes potenciales, lo vamos a, a resolver. Esto, si se recuerdan de un slide de, de los que les voy a mostrar en la noche, recuérdense de esto, porque esto hace la diferencia de tener solo una buena idea que nunca va a escalar y que nunca va a generar eh, venta y nunca va a generar un negocio, eh, a, a algo que realmente va a tener mucha atracción. Entonces, esto es lo único que hicimos. Nos volvimos expertos en ir con las familias más pobres de Huehuetenango, de Quiché, de Costa Sur. Y les decíamos, mira, si usted nos da 330 quetzales, te vamos a regresar 3,500 quetzales. Eso era el pitch. Eso era el pitch. Y la gente curiosa, ¿y cómo así nos van a regresar 3,500? Entonces, eso empieza la conversación porque nosotros sabíamos que las familias en Huehue, Hue, especialmente en el altiplano, pero también en la costa sur, estaban gastando como 110 quetzales al mes en leña para el agua. Entonces, nosotros dijimos, ok, y más y más la gente estaba yendo menos a cortar árboles al bosque y teniendo que comprar esa leña, porque se estaba volviendo más y más lejos buscar esos árboles. Así que sabíamos que podíamos, si, si nosotros podíamos comunicar que era una muy buena inversión, si invertías 300 quetzales o 330 en un ecofiltro, se iba a pagar muy rápido. Entonces, eso, ya, todos los que están pensando en emprender, traten de tener una propuesta de valor de este tipo. Que, que lo que ustedes van a vender en el mercado es tan atractivo, que le vas a regresar 10 veces más. Porque si tienen ese tip, ese, una propuesta de valor de este nivel de atracción, atractivo, solo es cuestión de cómo comunicarlo con mucha claridad y ahí solo es de armar una buena eh, red de distribución. Y esto es lo que cabalmente hicimos. Nosotros nos dimos cuenta cuál era el perfil de distribuidor en área rural. Y es este, como este que ves aquí. ¿va? No nos funcionaba tiendas porque entra una eco en una tienda y elimina toda la venta de, de agua emboteada. ¿va? No nos queden mucho los compañeros de agua emboteada. Eh, pero o sea, hay, hay, muchas, eh, hay muchas empresas pequeñas que venden celulares, ferreterías, y nos dimos cuenta, era, era un perfil de como cinco cosas. Lo más importante era que era un negocio establecido por lo menos por dos años, ¿va? dos años, que pagaba impuestos, que tenían la capacidad de comprar por lo menos 10 ecofiltros, que tenían un local en, en una área en la comunidad donde había mucha, eh, muchos peatones, que tenían algún tipo de transporte, tuk-tuks, motos. Eh, esto, armamos el perfil. Va a ser diferente para los diferentes productos que ustedes hagan. Pero hoy en día tenemos como 720 de esos distribuidores en toda Guatemala. La meta es llegar a 1,500 para el final de este año. Y la mayoría, interesantemente, la mayoría son mujeres. Las dueñas de estos distribuidores, el, creo que es 64% son mujeres. Interesante. Y, y generan, ya como Ecofiltro, ya es una marca conocida, ya generan en muchos de nuestros distribuidores, es el producto más vendido. Eh, y una buena noticia, el, el, el lunes eh, pasado estaba la encargada de... De departamento de cocina de Semaco. Y, y le pregunto, yo la conocía bastante bien desde que iniciamos ahí. Y eh, ese departamento creo que tiene como 5 mil productos. Y ahí competimos con licuadores chinos, cubiertos chinos, todo, vasos chinos, todo, todo chino. Ecofiltro número uno. ¿verdad? Número uno. Y es lo mismo que estoy escuchando con estos distribuidores. ¿verdad? Porque estas no tienen 5 mil productos, pero muchos tienen 200, 300 y Ecofiltro ya se escucha que es el producto más vendido. Entonces, es porque tiene una propuesta de valor muy atractivo. O sea, eso es, eso es lo clave. Y otra cosa que fue muy va, hablando del ámbito de utilizar a los clientes como el método de financiamiento es bien importante tener productos aspiracionales. Hace 10 años el Ecofiltro parecía una cubeta pintura realmente era un producto feo. ¿Va? Eh, yo era cliente, porque tenía que ser cliente. ¿va? Pero de ahí lo puse más bonito y ya Cristina lo aceptó en la cocina. Eh, es bien importante, especialmente si uno quiere impactar en la base de la pirámide, no solo tener una propuesta de valor que se pague bien rápido, sino que los productos sean aspiracionales. Y eso es la fórmula. La fórmula, el secreto en cómo realmente logramos escalar a muchos millones de dólares al año fue haciendo esto, va teniendo esa propuesta de valor muy atractivo y teniendo productos aspiracionales. O sea, es algo, les estoy evitando un montón de errores que hicieron. Si siguen esto, van a escalar cualquier producto. Ahora, aquí me voy a detener un poco porque estaba, va... No sabía si ponerlo de tercero y ahí dije, definitivamente es el tercer factor del éxito de Ecofiltro y por qué hemos escalado tanto. Yo sí creo de aquí a cinco años es muy posible que estemos en 100 millones de dólares en venta. O sea, a ese ritmo se está escalando. Y mucho tiene que ver con cómo motivamos. ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que inspira a las personas? Lo que inspira a las personas es un propósito noble. Y es bien importante. No tenés que ser una empresa social para tener un propósito noble. ¿va? Tratar de, de, de, de, de comunicar a todas las personas de tu equipo, mira, esta es la razón que existe esta empresa. Esta es la necesidad que estamos atendiendo. Así queremos ayudar a las personas del mercado. En el caso nuestro, es salvar vías. Si uno llega a Cofiltro y hablas con el jardinero, con eh, eh, personas en ventas o en producción, le preguntás por qué existe Cofiltro, no te van a decir para vender X cantidad de filtros al mes, salvar vías. Y eso es la razón que toda la gente trabaja con mucho entusiasmo. O sea, es bien importante tener este propósito noble. Pero factor clave, el 70% de los empleados en Estados Unidos, en Guatemala, Gallup ha hecho estos estudios, no están motivados. ¿Va? Entonces, ¿qué es ese factor? ¿Por qué tenemos el 100% de la gente motivada en Ecofiltro? Porque empoderamos, empoderamos a todos. Entonces, cuando uno empodera, el mensaje es, yo creo en su capacidad de resolver y hacer el trabajo que usted hace todo el día de la mejor manera posible. Ese es el mensaje, cuando uno empodera. Y se llama autogestión, self-managed teams en inglés. Básicamente, en la fábrica, por ejemplo, hay ocho equipos. ¿Va? empaque, hornos, eh, los di diferentes departamentos. Hay un team leader y tienen KPIs, ¿va? tienen metas cada mes, pero nosotros les damos la libertad a todos los equipos en hacer su trabajo como ellos creen que lo va a hacer más eficiente. Y esto es un excelente ejemplo. Yo estaba caminando por la fábrica hace como seis meses y miro estos cilindros de cartón. Y le pregunto al líder de ese equipo, es el equipo de retoque. Le digo, mira, se llama Manuel, mira Manuel, ¿qué son estos cilindros? Entonces me dijo, mira, nosotros vimos que ellos están en el área de retoque cuando el filtro todavía está crudo Y me dijo, hay dos o tres filtros de cada 100 que se pandean y no pueden pasar el control de calidad. Entonces, nosotros vimos que en, en una esquina de la fábrica tenemos un área de reciclaje de todas las cajas. Y hay miles de cajas que se van a reciclaje cada semana. Entonces, hicieron una prueba de 100 cilindros y los metieron dentro de los filtros crudos. Y vieron que la siguiente semana, cero de cada 100 se pandean. Entonces, ¿usted cree que a Philip Wilson se le hubiera ocurrido esto? No. Entonces, cuando uno trabaja la autogestión, equipos, empoderás. Y eso es algo muy visible, y solo porque pregunté. Pero nosotros fomentamos esos experimentos cortos. O sea, hay un ambiente donde están experimentando todo el tiempo. Y eso es la razón que cada año, la gente se queja de que sube todos los insumos. Pero aunque subieron los insumos, ¿verdad? porque subió el gas el año pasado, bajamos todavía el costo variable. ¿Por qué? Ese 70% que tienen otras empresas no lo tiene Cofitro, de personas desmotivadas. Todas las personas están motivadas y yo estoy aprovechando la creatividad y la inteligencia de todos esos grandes guatemaltecos que trabajan en los diferentes departamentos. Así que eso es bien importante y eso es un factor clave que yo puedo decir públicamente, esta empresa va a seguir escalando de una manera muy importante, y no solo en Guatemala, sino en 15 países donde estamos operando. Otra cosa, compartimos ganancias. El 25% de todas las ganancias, de las ganancias eh, al final del mes, se repartan en los primeros 10 días del siguiente mes. La gente me pregunta, mira, ¿y dónde se le ocurrió el 25%? Pues leí en el Wall Street Journal que Delta lo hace. Delta lo hace y siempre es la aerolínea más rentable. Entonces dije, bueno, voy a hacer eso en el cofiltro. <risa> Suena como un número bonito, choca, 25%. Eh, entonces, eh, para mí ha sido muy importante esto, porque eh, si está creciendo tanto ecofiltro cada año, para mí es importante que también económicamente todos los que están haciendo ese trabajo crezcan con la empresa. Y todas las empresas, de ahí me puse, o sea, cabal lo que le pasó a Delta, y todas las empresas que hacen eso, alineas las personas trabajando en la empresa con los dueños de la empresa. ¿verdad? Y qué bueno que se vaya incrementando. Vea, si yo puedo eh, incrementar los ingresos 20 a 25% cada año, que es lo que se está logrando con todos los que trabajan ahí, yo creo que eso es bueno para, para Cofiltro y para el país. Así que en la inducción, ¿verdad? cuando nosotros, cuando entran nuevos trabajadores a Cofiltro, eh, mostramos esta foto, ¿verdad? es bien importante que la, la cascada le caiga a todos, ¿verdad? que la abundancia, el crecimiento le caiga a todo el mundo. Y por eso la gente está tan motivada. Y eso por, qué lo, por eso lo puse en el top 3 de qué es lo que nos llevó a esa escalabilidad. Bueno, les quiero mostrar estas. Eh, estas dos personas, antes de entrar a Cofiltro, eran ayudantes de camioneta. ¿verdad? los que dicen, guate, guate, guate, bueno, aquí, aquí creo que es trébol, trébol, trébol. ¿Va? En Antigua dicen, estos trabajan en Jocotenango. Pues el año pasado, eh, Walter se fue a París. Y Adonías, otro ayudante de bus, se llevó a su familia a Mallorca. Y qué bueno, ¿va? las personas están ganando tan bien que ya empezás a escuchar a todo el mundo. ¿Va? ahora vamos, ya está de moda Europa. Eh, ayer me dijo, el viernes me dijo un asistente de contabilidad, ahorita se compró un paquete para ir a, creo que París, Bruselas y, y Hamburgo. Entonces, eso, qué lindo que eso pasa. ¿va? Tal vez se me le fue de la mano, a veces digo, pucha, se me fue de la mano la repartición de utilidades, pero que para mí, en este punto, en este punto, mi día cuando voy al... al eh, al convivio y aquí tengo a, a una testiga, a mi esposa, que llevé al, al convivio. Lo más lindo es empezar de escuchar, mira, gracias. Ellos lo miran como bonos, no, con, no, no como profit sharing, pero todos dicen, mira, gracias a todos esos bonos. Ya terminé mi casa, eh, ya estoy ampliando mi casa, estoy metiendo a mis hijos a este colegio privado. Está, eso para mí vale más que el dinero, ¿va? Entonces eso de tener a la gente que están participando en ese crecimiento para mí es un factor que, uno, hace que las personas sean muy fieles y trabajen duro por la misión de Cofiltro, pero, dos, que ellos puedan mejorar la vida eh, de sus familias. Y creo que eso es muy importante y por eso yo creo que, analizando las tres cosas que Cofiltro hizo bien, dimensionar eh, eh, como número uno, financiarse con los clientes, y número tres, cómo manejamos a las personas. Nadie puede tocar ecofiltro si haces esto. Y si ustedes hacen emprendimientos, les prometo, hagan eso desde el principio. ¿verdad? Traten bien a su gente. ¿verdad? Vas a eliminar ese 70% que es lo más común en todas las empresas del mundo. El 99% de la gente maneja sus empresas tradicionalmente, con jerarquías, no aprovechen la creatividad, no repartan eh, utilidades, entonces no crecen. Si haces esto, vas a crecer mucho más. Aquí, ahorita que no estoy en el día a día con filtro y en los emprendimientos yo estoy tratando cuando uno empodera y comparta ganancias, pues el fundador ya no, ya ni, ya ni lo dejan opinar, casi que. Entonces tengo más tiempo. Gracias por invitarme, Universidad Marroquín. Estaba esperando su llamada. Yo, yo creo que mi misión, mi misión hoy en día es ¿cómo puedo yo comunicar lo que pasó en Ecofiltro y en las otras empresas? Porque, irónicamente, este experimento Ecofiltro lo he aplicado a mis otros emprendimientos y cuando he aplicado lo que aprendí acá, me ha vuelto un emprendedor mucho más exitoso. Entonces, yo digo, ¿qué pasa si yo puedo convencer a todos los empresarios del país de hacer esto? Y la primera, la primera razón para hacerlo es, filosóficamente, las tradiciones cristianas, judías, hasta los musulmanes, tratar la gente como uno quisiera que te traten a uno. Esa es la razón número uno. O sea, yo fui, yo tuve un empleo de los 21 a los 23 años y me acuerdo de ese empleo, llegaba ahí y básicamente te decían qué te, te hacer, va o sea, nunca me dejaban el espacio de opinar o utilizar mi creatividad. Entonces, yo quiero tratar a todos los que trabajan en mis organizaciones como a mí me gustaría. Tal es la libertad de crecer. Entonces, eso es la primera razón de empoderar y compartir. La número dos es, si uno compara las empresas tradicionales donde no empoderaba y donde no compartía, a donde ahora empodero y ahora comparto, los resultados financieros son mayores. O sea, después de compartir 25%, si tú ves el porcentaje de utilidad, ha más que compensado ese 25% que se da a todos. que es cabal? Lo que las empresas como Delta, los que experimentan en empoderar y compartir, tienen los mismos resultados. O sea, no hay, es gana-gana para los dueños y para las personas en el equipo. Entonces, yo puedo argumentar que ese pensamiento que si yo gano 10 y reparto 3, solo me quedan 7. No, te van a quedar 15, ¿verdad? Porque la gente realmente va a trabajar con mucho más energía y creatividad. Y también, cuando uno reparta ganancias, creas un montón de auditores, ¿verdad? La gente me decía, mira, eh, los vendedores de y ganan un montón de dinero. porque qué les quieres dar también repartición de utilidades? Y ¿sabes lo que pasó? Y la razón que lo hice es que ahora piensan como equipo. Por ejemplo, si yo tengo un vendedor que tiene una ruta a Shella, ahora habla con logística, dice, mira, yo voy a ir ahorita a Shela a hacer unas capacitaciones. ¿Hay algún flete que yo puedo llevar en mi pickup para ahorrarle dinero en, eh, en, en petróleo a la empresa? Eso no, pasaba, eso no pasaba antes. Entonces, esa es la razón que todos, del jardinero, los de limpieza, los operarios, todos, eh, si ellos reciben parte de la ganancia, la fuerza va a ser muy grande y los resultados financieros van a ser aún mejores. ¿va? Entonces, yo creo que puedo convencer a muchos empresarios porque tengo la credibilidad de mostrar el antes y después en lo financiero. Así que eh, yo, miro, yo miro a Guatemala como un país donde se practica el capitalismo, pero somos muy pocos los que históricamente hemos, eh, nos hemos beneficiado económicamente. Entonces, si nosotros logramos impulsar, empoderar y compartir en todas las empresas, nunca va a haber populismo en Guatemala todo el mundo va a creer más en el capitalismo. No va a pasar esto. ¿verdad? Eso pasa en todos los países. Cuando, cuando llega un punto donde se concentra mucho la riqueza y la gente siente que el capitalismo no, está, no los está aprovechando eso, hay inestabilidad en la política. Entonces, yo creo, ¿verdad? para no estar hablando de lo mismo cuando estén mis nietos grandes, mejor convencer a todas las empresas de hacer esto se van a beneficiar financieramente las empresas y van a asegurar que todos se aprovechen de ese capitalismo. Bueno, eh, aquí para finalizar, la semana eh, antepasada estuve en Bangladesh, que si haces un hoyo acá, salís por ahí, va del otro lado del mundo, 12 horas de diferencia. Eh, todavía estoy así, medio con un horario raro. Eh, este es el padrino de los emprendedores sociales. Ya lo había conocido un par de veces. Logré hablar bastante con él, cenar con él. Eh, él me regaló su libro. Él lo que dijo fue algo muy interesante. ¿verdad? Él, él básicamente empezó el Grameen Bank, el banco para los pobres. Empezó dando un préstamo de 27 dólares a cinco mujeres. Y este año él va a prestar 3.200 millones de dólares eh, en Bangladesh y es sumamente rentable. Y él comparte y toda la utilidad lo va regresando, ¿verdad? porque él, él ve en el capitalismo una manera muy rápida de generar riqueza para mucha gente, en el caso de él, para los pobres. Pero él me dijo algo muy interesante, él me dijo, mira, Filip, mira, el problema del capitalismo como se está eh, trabajando en la mayoría del mundo es que asume que el hombre es egoísta, ¿Va? Por eso, mira, todo es para adentro. El hombre es egoísta y tiene que ser los emprendimientos y toda la utilidad para adentro y hay que ver a las personas como nada más un recurso más, como una máquina. Él dijo: No todos somos egoístas. Hay personas generosas, personas que quieren ayudar a los demás. Y sin duda, el capitalismo es el motor, el mejor motor para generar riqueza. Pero ¿por qué no utilizamos ese motor que genera mucha riqueza, como yo comprobé con Ecofiltro? de ir de fundación a emprendimiento social, ¿por qué no utilizamos eso para generar millones de dólares para un, buen, un bien común? Entonces, él dijo, ese es el problema. Y ahorita nosotros, y, y me encantó que él dijo, nosotros, porque yo no estoy al nivel de él, le dijo, nosotros tenemos que ser esa energía de educar a todos los empresarios. Olvidémonos de eso, de ese capitalismo, del egoísmo. Tratemos de utilizar el capitalismo para ayudar realmente a la mayor cantidad de gente. Y eso fue eh, algo que, que, que me encantó. Nunca lo había pensado así, pero tiene razón. ¿va? Tenemos que utilizar el capitalismo para el bien. ¿va? Eso de tener empresas que solo generan dinero para los accionistas y ahí tienen su departamento de responsabilidad social, no va a transformar un país. Pero un emprendimiento social donde repartís eh, eh, ganancias y haces que todo el mundo crezca, eso es el mundo de, de él y a los 82 años sigue creando más y más empresas. Y algo que, que, que me dijo, que yo experimenté, es cuando uno maneja una empresa donde la utilidad, repartís parte de los empleados y la otra parte lo vas eh, reinvirtiendo en, en, en la empresa porque estás tratando de hacer el bien, te, lleva, te da una energía muy poderosa, muy positiva, que te alimente ese crecimiento. ¿Verdad? Acuérdate que esto era 250 mil dólares, fundación, 10.5 millones de dólares este año. Y yo sí creo que en cinco años llegamos a 100. O sea, es así de poderoso. ¿va? Porque yo le dije, ala, ¿cómo te sentís que vas a prestar 3.200 millones de dólares? Pues es esa energía de seguir invirtiendo y auténticamente tratando de hacer el bien. Así que eso me impactó mucho. Y esto es como un orgullo chapín... Eh, <risa> Ahí en Asia eh, hay varias fábricas que han venido aquí a Guatemala a aprender cómo fabricar el ecofiltro. Este es el de Laos. ¿Verdad? Qué orgullo. Esa paz que yo siento cuando estoy con Mohamed Yunes, también lo sentía con Fernando Mazariegos, el inventor del ecofiltro. Él donó esta tecnología a la humanidad. Ahorita hay como 60 fábricas en 40 países. Esta es la de Laos. Y mira qué lindo, o sea, qué orgullo para Guatemala, eh, tener estas fábricas. Eh, ahí estaban los fabricantes en Bangladesh, eh, conocí dos. Y todos reconocen a Guatemala como el país que dio a estos países, Laos y Camboya en este caso, eh, un gran producto que está salvando vidas. Entonces, qué orgullo para Guatemala. Y ahí yo siempre digo, el guatemalteco es muy creativo, es muy generoso. Tenemos que aprovechar eso. Y algún día me voy a llevar a un periodista, eh, porque me encanta. He visitado varias fábricas y siempre tienen su banderita, una calcomanía de Guatemala ahí en recepción. Y qué orgullo que los guatemal... Sí, que... O sea, qué orgullo que el país sí hace cosas buenas, ¿verdad? Porque uno ve a veces la prensa, yo lo miro una vez al año, y, y te alimenta muchas cosas negativas. Pero eh, hay muchas cosas buenas que han salido a Guatemala y esto es estupendo. O sea, imagina los millones de filtros que se están fabricando en estas 60, estos 60 fábricas en todo el mundo. Pues Guatemala y el inventor guatemalteco está haciendo el bien para mucha gente. Así que con esto cierro. Eh, mira, aquí, aquí hay un frutal. Y uno dice, ok, digamos que ese frutal es una organización y digamos que el terreno es el capitalismo. ¿va? El capitalismo, sin duda, es la mejor tierra para dar muchos frutos. ¿Qué pasa si Guatemala se vuelve el país que más emprendimientos conscientes tiene, que practican lo que les describí? Yo creo que esa es la vía que va a transformar Guatemala y siento en mi corazón que eso es mi nueva misión. Lo estoy diciendo públicamente, no lo he dicho todavía. Eh, no, lo, no lo había dicho públicamente fuera con mi esposa. Yo creo que esa es mi misión, ¿verdad? porque ya lo hicimos con Ecofiltro. ¿Y qué pasa si todas las empresas hacen eso? Ecofiltro va a tener no solo el Ecofiltro para el mundo, sino realmente ser ese sistema que realmente practica el capitalismo que hace la diferencia. Muchas gracias.